¿Qué momento? Y lo vamos a recibir a él porque es campeón. Campeón argentino. La final del mundo de básquet en línea. Pero antes de recibirlo voy a... Voy a recibir un hombre de deporte. Él es un chico mix 100%. Estoy hablando de Emiliano mayo Hola, Emi. Hola, Cari, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Todo bien, acá haciendo lo distinto. Hoy. ¿Viste? Yo te, siempre te dije que te quería de coequipa. Sí, sí, sí, es verdad. Hacemos buen equipo, creo. Total, total. Sorprendimos a la gente hoy. Sí, sí, hoy salud Dios y tomó Franco. Cerró consultorio. y sí, Le mandamos acá un saludo a Miguel Ángel, que debe estar escuchando, el doctor Coloma. Tal cual. Así que bueno. Y volvimos a fase 4 en Pinamar, por volvimos eso... Volvimos a fase 4, sí. Tal sí. cual. Así que bueno, por eso salgamos para, al consultorio, ya tema, no queremos hablar para, más. Tema para mañana ese, <ríe> tema para mañana. <ríe> Seguro. Acá quien se va a poner contento es Jorge Burnett, ¿Por qué? Nuestro columnista de educación financiera. Porque este campeón, campeón del mundo de básquet online... De FIBA Sport Open 2020 es en de Entre Ríos. Mira, como nuestro compañero. Bueno, vos sabés que yo tenía un compañero donde yo trabajaba, te venía a vivir a Pinamar, que era entrerriano sí. también. Nunca tomé un mate más rico de lo que lo hizo este chico Eduardo, compañero mío allá de, de Buenos Aires. ¿Tomará el mate, Ramiro? No sé, vamos a preguntarle. Se lo preguntamos. Dale. Le damos la bienvenida, campeón del mundo de básquet online, campeón. Vamos a que nos cuente todo qué fue este mundial. Estoy hablando de Ramiro Ellero. Bienvenido a la tarde del magazine. Hola Ramiro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias, <risas> muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que nosotros queremos entender un no sé, vos, Emi, porque vos con los chicos quizás estás más en tono, ¿no? De, sí, de... sí, pero sí. ¿qué es no lo... tanto, pero que estaría bueno que él cuente que cómo es exactamente el logro que ha hecho ¿no? y de qué se trata. Hola, buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos eh, un poquito qué es el básquet en línea, ¿no? Primero. Bueno, eh, nosotros eh, jugamos al NBA 2K20 en un equipo de cinco jugadores, uh -huh. eh, donde cada uno maneja a un jugador desde su casa. Y bueno, a mí me contactaron el 5 de junio por parte de la Confederación Argentina de Vasco, eh, a quienes, bueno, te agradezco eh, que me hayan elegido como el capitán de esta selección. ¡Wow! Eh, y competimos en el evento de FIBA eSport Open, este 20, que, bueno, es el primer evento eSport organizado por FIBA, y salimos campeones de la región sudamericana eh, ganando la Brasil 4-1 final Ah, impresionante. Es emocionante ganarle a Brasil, vos ya lo sabés. Sí, sí, sí. <risa> en lo que sea, ganarle a Brasil es terrible, sí, es lo que queremos. El, rival. el Ramiro, ¿y cómo la federación? ¿Cómo llega a vos? Eh, bueno, el FIBA primero se contacta con Brasil, eh, con las ideas de que estaban de acuerdo en participar en el, en el proyecto de ellos, sí. a lo que Brasil acepta, y bueno... Como nosotros jugamos muchas ligas eh, a nivel sudamericano, eh, a, la, a los chicos brasileños los conocemos. Entonces, bueno, a ellos le pasan mi contacto y la Confederación Argentina de Básquet se contacta conmigo. Ah, mira qué bien. Ah, o sea que ya hay un torneo sudamericano de, de, de este juego, así es, digamos. Así es. Ah, mira qué interesante. Sí. O sea que sí, tiene, es nuevo hay mí. un registro donde todos los participantes, o sea, todos los... los la gente que ha participado en este juego está registrada. Sí, sí. Y están todas las estadísticas eh, y las pueden buscar. Eh, y ahí están los líderes, los que más puntos promedian por partido, rebotes robos. Etc. Como si fuera un jugador de un, eh, digamos, real, digamos. Así. así es, así es. Y decime, ¿qué se te dio por eh, el básquet? ¿Ya te gusta el básquet? ¿Has jugado el básquet? Sí, yo al básquet eh, arranqué a jugar cuando tenía 4 años eh, y jugué toda mis vida hasta los 17 para el, mi colegio, para la escuela donde yo iba. Sí. Eh, lamentablemente el año pasado cuando me fui a estudiar, eh, bueno, tuve que dejar, pero jugué durante eh, 12 años al básquet. Toda oh, oh. una vida. Toda una vida, <risa> claro. Sí. ¿En dónde te fuiste a estudiar? ¿En, ¿En Entre Ríos o te cambiaste de provincia? No, me cambié de provincia a Buenos Aires, en, en Capital estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ah, muy bien. Oh, un futuro Vamos a agendar el teléfono, pues lo llamamos sí, dentro de un par de olvidate. años. <risa> Para salud radial, justamente. Olvídate. Ramiro, contame un poquitito tus compañeros. Me dijiste que el equipo consta de cinco jugadores. Eh... Sí, sí, Tenemos cinco jugadores y, y... dos reservas. Bien, los eh, nombres los y las... De... Ah, bueno, de Tucumán. Agustín Alonso, de La Plata, Lorenzo Honduras, de Bahía Blanca, Lautaro Rodríguez, dos chicos de provincia, eh, Adrián López y Tomás Shell, y hay otro chico de Mar del Plata que es Sandro mira Mira acá cerquita mira, de no, Pinamar, no, Mar, es. Claro. <risas> okay. Ramiro, ¿y cómo eh. es el tema de los, vos decís que son esos dos jugadores son sustitutos? ¿Cómo, ¿Cómo hacen eh. para ingresar, digamos, que... ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que... es como el juego real, que si tiene tanta falta sale y entra el otro? ¿Es así? No, no, no. Eh, son los, los cinco jugadores que inician el partido, eh, son los cinco que tienen determinado terminar. Eh, los cambios eran eh, entre cambios de partido. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Que por ejemplo, hoy una... jugás con un rival y para el próximo podés hacer cambios, digamos. Claro, claro. Bien. No dentro del partido. Ah, ok, ok. O sea, no, no no es como el juego real, que si vos tenés, creo que eran cinco faltas, claro, eh, sí, sí, sí. a la quinta salía ese jugador y podía entrar otro. No, no, así eh, tenés que esperar el primer partido y así poder eh, cambiar el jugador. Ah, mira qué interesante. Bien. Si tenés algún video, mándalo, lo ponemos. Sí, sí, estaría <risa> bueno. Pero se que la gente... ¿Eso <risa> se filma? te dejan filmarlo eso? Grabarlo. Sí, sí, sí. Está todo en YouTube en el canal de FIBA. Ah, mira, ah, la buscaba. Tres días de competencia eh, y hay tres streams distintos. Nosotros jugamos por el uno el primer partido y por el stream número 3, el segundo partido. Jugamos dos partidos el viernes, dos el sábado y uno el domingo. O sea que son eh, siete partidos. ¿no? Cinco, ¿Cinco? Cinco partidos, perdón, cinco partidos. A sumar, A sumar, sí, sí. Este. <risa> Qué interesante. ¿eh? No, la verdad que es muy lindo, me sorprendió y bueno, y, y encima campeones. Es un. Y, y ustedes se conocían, ¿no? Todo virtual, ¿no? Todo online. Eh, yo personalmente conozco a uno de los chicos, eh, que es de La Plata, pero a ¿Qué? los otros eh, cinco no, no los conozco. Es todo virtual. Pero venimos jugando juntos desde el 2015 ya. Así que ah, ya tenemos un como una lista. Ramiro, ¿y ustedes son federados o, o acá en este juego la FIBA no los federa? Eh, no, nosotros solamente tenemos que aceptar los derechos de imágenes de FIBA, okay. eh, pero eh, a ver, para la competencia teníamos que aceptar todo el contrato de nuestra imagen, pero no no era no era una federación eh, en sí misma, eh, ah, porque no sé. era también un Te pregunto, porque si pone los jugadores que juegan en la selección de básquet, antes, uh -huh. digamos, es como en, en el fútbol, son federados, digamos. El, el... Sí, sí, lo... sí. No, no, acá no era así. Ah. Solamente era la parte más en la que había que aceptar y... porque era justamente una prueba piloto que estaba realizando FIBA. Y como la verdad es que le fue muy, muy bien, eh, supongo que va a haber muchos más torneos en eh, lo que le resta del año. Okay. Sí, seguro. Y capitán del equipo encima. <risa> sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se designa el capitán? ¿Cómo sí, bueno, al capitán? yo hace muchos años vengo jugando y bueno, eh, tengo bastante experiencia en lo que viene haciendo el juego. Eh, y bueno, yo, yo también soy capitán del equipo nuestro fuera de la selección. Eh, entonces, bueno, como somos también campeones sudamericanos con nuestro equipo, eh, cuando los chicos de Brasil le pasaron mi contacto, yo les propuse eh, un, pro un proyecto y la verdad que ellos aceptaron. Eh, bueno, y confiaron en mí como capitán de la selección. Ah, mirá que interesante, viene con proyecto y Claro, todo. Es, tra es tranquilo, ¿viste? No es que va a romper con el Justy, es con no, el no, televisor. No, Por eso que lo ver... le dijeron no, como capitán. No, hay que ver igual y cuando uno juega se transporta. ¿no? Es, el... es como Yo conozco un montón que rompen televisor. Cuando, cuando uno va a la cancha, no es esta es tranquilidad, ¿entendés? Y debe ser lo mismo claro. con el culo. Para mí, Ramiro, sí, sí. Que, que preguntaron a tu familia si vos sos tranquilo. Si no rompiste algún puede televisor. Ser, ser. <risas> ¿Y qué dice tu familia? Contame. Ellos al principio no entendía nada. Eh, ¿Como yo? Pero ahora yo? muy contentos. <risas> ¿Qué digo? ¿Qué eh, es pero esto? Pero bueno, yo lo tuve que, eh, que estudiar y de a poco fueron entendiendo porque esto de los eSports es lo e eh, algo nuevo, ¿no? Eh, a ver, para la gente adulta que no... capaz que vivió otra época, esto es completamente nuevo, los deportes electrónicos. Claro. Entonces, bueno, tiene que explicarle de qué se trata, cómo se juega. Eh, pero yo creo que también es parte del futuro, de lo que se viene, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero mira, yo tengo 43 años este año cumplo 44. Eh, Está viejito. Sí, bueno, tiene 20 años, no tampoco. Claro. Wow. Claro. Pero yo jugaba con la de Atari, imagínate. Oh. Pero eh, yo, a, a mí, mi generación, si vos le preguntás, si bien le gusta la Play, uh -huh. eh, nosotros éramos para, por ejemplo, para.. Eh, Hacíamos vida de club en Capital íbamos a ferro, yo tenía cerca ferro, pero eh, la gente que vivía en Belgrano iba a Ciudad de Buenos Aires, y antes era así, se manejaba así, vos querías eh, jugar, hacer algún deporte, ibas a, a, a los clubes o a los clubes de barrio. Hoy esto eh, está bueno, porque no es como la play, porque esto vos tenés eh, interacción. En el caso de sí, ellos, sí, son cinco planos. personas que están de, en distintos lugares del país, eh, representando nada más ni nada menos que la selección argentina, ¿no? importante. Acá una mamá de un nene que se pasa en la play muchas horas pregunta ¿cuántas horas para llegar a esto te pasaste delante de la pantalla? Eh, mire, siempre una cosa que yo digo y recalco siempre es que eh, además de jugar yo estoy estudiando y nunca le perdí, como nunca dejé de prestar la atención al estudio, ¿no? Claro. Siempre mantuve las dos cosas. Eh, a lo de la tela, lo hacía por hobby completamente eh, cuando tenía un rato libre o me hacía el tiempo para poder jugar. Eh, y lo, en la última semana de antes de la competencia, sí eh, entrenamos cuatro horas a la noche, de las 8 a las 12, eh, con una pausa para comer. Cuéntame. Si no, usualmente, eh, durante la semana, cuando no estaba lo de la pandemia, eh, jugamos siempre dos horas. ¿Cómo es eso de entrenar? ¿Cómo, cómo entrenan? Eh, jugando contra otros equipos eh, Entramos a distintos partidos Y jugamos jugamos contra otros equipos eh. Eh, Nosotros como ya teníamos referencia De ellos eh, Sabíamos cómo podían llegar a jugar Ya tenían eh, la estrategia Defendíamos, claro, o atacábamos De una forma predeterminada En base a lo que sabíamos y, O no de ellos Ah, que bueno. maravilloso maravilloso, entiende todo pensado, se armó un plan. Sí, sí, armó un, sí, sí, un proyecto. Total. Y, este, Ramiro, eh, sos de mirar, viste, esta, esta pregunta es bien bilardista, sos de mirar, eh, eh, digamos, vos me decís acá que sabés cómo jugaba la selección de Brasil, por ejemplo, sí. sos de mirar otras, eh, se puede mirar otras selecciones, eh, lo podés mirar jugando, sí, sí, sí, sin jugar... Eh. Sí, a mí me encanta esa parte, ¿no? Eh, siempre le eh, daba a los otros jugadores de los otros países, eh, de Australia, de España principalmente, que son, las, que son los que mejor me detienen. Eh, y entonces, bueno, cuando nos llegó este llamado y entramos ahí, entra el grupo de los Capitanes, eh, me sorprendió estar en el mismo lugar de donde de en el que estaban los ídolos, entre comillas, ¿no? De, a los que veía jugar todos los días. Se puede ver por Twitch, siempre eh, estos chicos hacen streaming de los distintos partidos y bueno, siempre nosotros tratamos de sacar las cosas positivas que ellos hacen para poder aplicarlas nosotros. Ah, mira qué interesante, bien, ¿eh? Bueno, maravilloso realmente lo tuyo, te felicitamos a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, eh, vamos a seguir en contacto, te pido que me mandes toda la información que tengas Después para si la gente te conoce y los ve jugar, que eso estaría buenísimo, buenísimo. Y, dale, dale. y después para todos los demás torneos, para Pero, promocionar el, aparte, este gran evento con esto de la pandemia, ellos no estuvieron parate Porque eh, no, están de no la afectó. está buenísimo, ¿no? Ramiro es así, ¿no? Sí, sí, sí, eh, es más, no, nos daba más tiempo a nosotros para poder jugar y practicar y fue también un poco lo que impulsó a FIBA a realizar el evento. Es la que eso. la competencia de los distintos torneos, eh, la postergación de la de los Juegos Olímpicos, eh, impulsó, yo creo, más a FIBA a realizar este evento. Mira. Tal cual. ¿Y quién te dice que el día de mañana esto no sea sé, un, un... algo los... olímpico? Sí, se viene. mira no necesitas una altura, no necesitas un no, peso adecuado, no. en realidad no necesitas habilidad. Sí, habilidad en, en esto que son los videojuegos, Sí, está sí, buenísimo. Está buenísimo. La verdad que sí, yo jugaba al Pac-Man, imagínate. Bueno. Eh, perdónalo, es, es, es un hombre mayor. <risa> en el recuerdo. Bueno, Ramiro, no te, no te demoramos más. Muchas gracias por la atención. Felicitaciones nuevamente. Gracias por... Muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar acá. Eh, bueno, un saludo para todos. Dale. Bueno, gracias. Sal... Un abrazo grande. Eh. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. chau, chau campeón a, sí, pero, Argentina campeón, viste que viene todo lo online. Nosotros online a full. Olvidate, <risa> Vamos nosotros a apoyar lo online. Somos pioneros en lo online. Escuchame, Cari, quiero rescatar algo. Decime. Eh, él decía, eh, cuando la mamá mandó el mensaje, le mandamos un saludo a la mamá, le mandó el mensaje, eh, que nunca dejó de lado el estudio. Qué importante, ¿no? Es a, a los 20 años que piense así, y el mensaje que da, porque es un campeón argentino, eh, sabemos lo que la preocupación de las madres con el tema de cuánto tiempo en la pantalla y la verdad el mensaje es primero el estudio y después esto de, de, de jugar, ¿no? Complementa, complementa que está bueno porque no está todo el día este, sentado dentro de la pantalla, lo hace de buen humor, de buena forma, este, así que bueno, le, le mandamos una felicitación y que siga así. Un lujo. Argentina ganadora de este pasque online Perfecto. en línea. Impresionante. Lo tuvimos acá en el magazine con nosotros. Quédate con nosotros. Seguimos. www.mix-medio-magazine.com Seguimos hasta las 4 de la tarde porque tenemos repertorio, pero no Para sabés. todo. Escuchame, mandaré un saludo a Jorge y preguntale lo del mate. Le preguntamos ahora lo del mate. Va a estar... Puro Entre Ríos tenemos hoy. Está bien, está, bien, está perfecto. <risa> ya venimos, quédate con nosotros. Hasta luego.